Hey, ¿Cómo están chavales? Espero que estén súper bien Saben que pues yo ando acá feliz Si se dieron cuenta ya cambié el setup El video pasado, eso fue antes de los cambios de setup Que si quieren ver el cambio de setup Vayan a mi Twitch eh, Editor, pon aquí mi Twitch aquí arriba por favor En esta partecita, aquí puedo Y también aquí por mi Instagram Tienes si no tanta molestia Ahora, este de hecho decidí descargar unos juegos retro Unos juegazos que Carajo, juegazos del año JUEGAZOS este, ¿por qué no puedo jugar a un class? Porque no quiero que siente mi tabla en la compu, so. Vamos a jugar unos jueguitos acá como el Street Fighter, Racid en Bas de, de partir madrazos y todo. Así que bueno, editor. Eh, eres er, er chido, eres chido, editor. Obvio, obvio, obvio, obvio. Así que bueno, vamos a empezar. Gente, ok, vamos a ver este Jueguísimo Que es un Nintendazo acá, ¿no? No me acuerdo Oh, fuck Qué juegazo, oh, Ok, eh, no me acuerdo los controles Ok, sí, ajá, ya me la sé ¿Con A? Ok Select your player le dejo pues a. Al TOAD. El, el TOAD se ve chido, el TOAD se ve chido. Es como yo, güey. Ah, aquí está el donkey para chingón. Neta, okay, que chingón. Ok. Sí, sí, sí, yo me la sé. Oh, ojo Creo que con A. No, no, no, pinche chango, toma tu banana, me está ganando Sin pedos, yo le gano Quítate No quítate Pinche chango, toma tu banana Ok, tengo para madreármelo. Ok, vamos Oh, fuck Ojo ahí, ojo ahí, soy poderosísimo pero, ¿cómo tiro esto? Ahora sí, pinche chango, toma tu banana. Ay, oh, oh, ya está el chango, toma tu banana, concha tu madre. Uy, 3-0. Ojo, hay gente. Ojo, ahí, gente. Oh, por Dios, qué tremendo. Por hijo de puta, vete por allá narizón. en Arizona. Primer lugar, eh. Ey, no, creo qué? Es a la uno. No, pinche chango. No, no, no, no, no, pero pues. No, pinche chango, toma tu banana, déjame en paz. Déjame atrás, macaco, con el puta. A tu casa. No, nadie me gana. No. Pak. tu casa, crack Ah, pero es que esto es pinche chongo, Toma tu banana, manda chingando Sin pedos, me los choco Ah, esto no es como las carreras, güey. Esto no es como así las carreras en Acapulco Cada que ¿Yun, yun, yun, yun? ¿Ah, no? Pues adivina qué Yo soy microbucero Huevo oh. Ahí se la vamos, culeros. Órale para tu casa, pichiciego, toma tu banana. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. no. Okay, final la, vale, vuelta final, me sirve. ¿Qué es por qué manda el pichipichi? Pinche junto, puta madre, sin pedos, eh. El que se acerca le toca putazo. Tengo un escudo, el escudo anti virgen. Dale vuelta. Órale, papito. Pinche chango, te vergué. Vámonos. Dale, dale, dale, Federico. Oh shit. Ah, pinche chango se esvaló. Uh ah, mi tío Guillermo, pinche tío Guillermo, ya váyase de mi casa. Eso no es un meme, ¿eh, gente. Si te me acercas, pinche chango, te juro que te voy a dar con esto, eh. No por eso. No por eso yo vengo, yo vengo del forne, cabrón. No seas pendejo, te va a dar. Sin pedos, ya llegué se puta ¡Qué tramposos! ¡Siguiente juego! El juego de los madrazos. El juego con el que te conformabas y decías Ese es mi tío y ese es mi papá con los doneros de mi abuela El juego Ok, es a USA Mi tío mi yo Guillermo y mi papá, qué clásico. Mira, no me toques, tío. Me tocas. Me tocas un pelo y te juro que no. No me toque. No me toque, viejo, viejo conche Uy, uy, casi cochón, perfecto. Uy, uy. Tremendo, eh. No se meta conmigo, que mira, me lo reviento. El juego de tu tío y tu papá. El juego de tu mamá y tu papá. Sí, peleándose. Sí, sí, sí, sí, sí. Qué buen juego, joder. Carmen cálmese órale. Órale cabrón. órale, cabrón. Órale, cabrón. Órale, cabrón. Órale, cabrón. Órale, No me pegues, hijo. Qué te... Ven, ven, ven, ven. Venid, venid, venid, hijo de puta. Que terremoto te voy a rajar. Y el campeón, el que. Órale, mamón. Patada de canguro. Órale, por perra. Ah, no, es así. No, no, no ponía la, la pose de mamón así de que. De puta madre crack. Sí, sí, sí. Yo te madré. Yo soy más fuerte que tú. Sí, sí, sí. Me peleo contra mi.. Acá. Contra mi compa el chichis. Aquí con mi compa el chichis. Órale, mamón. Dije que no te comieras mi torta. ¡Órale, culo! ¡Órale, culo! ¡Pa golpe cabrón! ¡Golpe! Solo un empujonosotis. nosotros. Pa pa pa pa, pa, pa, pa, pa, pa! ¡Saca, saca! Ey, para arriba, para pa, pa, abajo, para arriba. Y lo noqueas, ¿eh? Ojo ahí. Ya voy ganando. Hoy voy con ventaja. No, ven! vení Hijo de puta, que no te voy a dejar. Oh, con canto de de, de, de. de poner la persona, eh. Órale, cabrón, déjeme en paz. Déjeme en paz, no se coma mi torta. No se coma mi torta que me dio mi jefa. Ok. Órale, culero. No me toque mi torta, me lo madreo. Ya le gané a mi compa el, el chichis. Ahora es el turno de madrearme. A mi compa el africano. A mi compa. A mi compa de Caxcala. ¡Oh, un oaxaqueño! ¡Oh, por Dios! ¡No me toques, oaxaqueño! ¡Alejate de mí! Re... ¡Ah, sí, bien! ¡No me digas corrones! ¡Dios, ¡Órale, culero! ¡Órale, culero! ¡Órale, culero! ¿Qué que le uno, verdad? Pero anda bien, anda bien campeero el compadre. Ahorita me lo reviento. ¡No me toque! ¡No me toque, oaxaqueño! ¡Vení, oaxaqueño! ¡Órale! ¡Órale, culero! ¡Oh! ¡Órale, véngase para acá! ¡Oh, rey, Dios, me dio la patada! ¡Váyase para allá! ¡Ah, pero bien! ¡Cállese! ¡Cállese que la piste el hocico acá acá! Uno se lavó los dientes, cochino de puta. Me quiero enfrentar contra el gringo. Oh, yeah. Ese es mi tío acá. De Texas. Órale, mamón. Órale, mamón. Tú nunca estuviste con mi abuela. ¿Tú nunca estuviste con mi abuela. Así que ya, ya, déjalo. Ya, ya, ya. Un sí. Ah, va cámara, eh. Aunque así nos vamos a dar. Órale, jefe. Órale. Ya, hey, dije que me dé los terrenos. No les quiero dar, que me lo reviento, eh. Uh, ahí. ¡Paca, tu casa! 13-14, papá. Órale, pa' tu casa. Ahora te doy el golpe de dragón. Uy, qué crees si me consigo un perfecto. Órale, me lo tiro. Me lo reviento. Uy, fuck. Uy. O sea, ya me reventé a mi tío, eh. Este es el juego de, de pelear por de pelear por los términos de la vuelta en diferentes países. Contra la chuli, mamacita. Órale, ya te dije que yo quiero al niño. Ya te dije que yo quiero al niño. No, tú, tú no lo vas a tener, yo no lo voy a tener, ¿no? El juego de tu papá y tu mamá peleándose. El juego. Tremendo, ¿eh? ¿A tu casa? Órale, ¡a tu casa! ¡A tu casa! El respeto a mujeres ha llegado. Una más, eh. si tú pierdes yo me gano el niño. Órale. Órale. Órale, tu casa. Ah, me dio el punk. Órale. Fuck, fuck. Oh, shit. Por lo menos ya no tiene un Perfect si me derrota. Pero le sabe, ¡ah, no! No manches, ni le hice nada de daño. No, ya ganó el divorcio, ¡no! Chale, si bien, olviden. No, no, gente. A mí me llevan el respeto a mujeres, ¿sabías? La verga, me gasta el poder. En un bunk Es que miren ah. Ya no, ya, ya ve que so... Oh, aquí No Bueno, ya me aburré ah, sí, Ya le gané, ya me ganó el divorcio Bueno, al parecer Este, así fue como me ganó el divorcio Así es como Pues, así es como yo nací, ¿no? Y papás van a estar decepcionados ya que pues van a decir ¡Wow! O sea yo vivo. Yo vivo haciendo videos y streams. ¡Wow! que lo diría? Pero bueno, espero que les haya gustado este video y.. Te puedes caer el avión. Así que bueno. Espero que les haya gustado este nuevo setup. De hecho, aquí, aquí hago los streams, así que bueno. El editor va a poner aquí los streams Aquí donde hago streams en Twitch Aquí en Twitch, aquí mi Instagram Y aquí mis streams en Facebook Y pues, ya espero que les haya gustado demasiado Ah, también aquí voy a Twitter Perdón, se me ha olvidado, carnal Espero que no este, Ya saben, suscríbanse, denle like Y compartan, Créeme que ayudarían a, a una persona muy humilde Y trabajadora como yo Y también próximamente voy a vender camisetas De mi línea de ropa Que pues, próximamente, poco a poco, ahorita ya Vamos creciendo con eso Espero que les haya gustado, los quiero mucho, nos vemos otro día, los quiero mucho, bye.